¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo video. El día de hoy nos encontramos justamente en el estadio. Mira, hay bastantes personas entrenando. Les... ¿Qué no nos corren, ah, pa Nos adueñamos ahorita de una portería. portería. Pero ahorita vamos a hacer unos retos, Mario. Pero tenemos un invitado especial. Aquí. Que es nuestro primo, Ivánel. Ah, ¿Ya había salido un video? hace no? Creo que sí. Cuando fuimos a hacer el reto ah, ¿no? ah, sí, de sí. la cerveza. Ah, para que lo vayan tomó? a verlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El día de hoy, Mario, vamos a hacer unos retos de a ver quién logra meter a ese aro pero, la pelota. Sí, pero van a ser varios. Ah, Primero el reto okay. al poste, luego el reto volea y luego ese reto que es el más complicado Ajá. atinarle al aro Al Está chiquito el aro Como Ajá. pueden ver hay tres balones y cada quien pues va a tener, va a tener tres atrás. oportunidades Si no la atinan pues yo pienso que vamos a volver a repetir la ronda Mario Porque está medio difícil <ríe> la neta <ríe> No, no, no, a la primera Para que ellos vean lo malo que somos Ok bueno sí es cierto tienes razón Mi primo lo invitamos porque él Hagan cuenta jugando, jugando. le gustaba un chico jugar fútbol Aún te gusta pues sí, Pero me se me lastimó la rodilla <ríe> Pero era experto Mario Se lastimó, todo el mundo pone el pretexto de me lastimé <ríe> la rodilla Hasta eh. Mario Ah, no, yo no, yo sí juego todavía Nada no, más que ya no corro Ah, ah bueno, No nos falta condición Yo sí no me la doy de que sé, Mario, porque la neta Soy muy malo, soy dos pies izquierdos. Y pues hay que empezar, Paúl, pero con un chin A ver quién inicia Chin-champú, chin-champú ah, ah, tú primero, sí. güey Entonces, Mario, de ahí piedra, papel o tijera? Piedra, papel tijera Acá oh, hay un like <risa> <risa> Dejen su like, güey eh, Piedra, papel Ah. tijera Segunda, segundo. segunda y tercera Entonces vamos a iniciar, Mario Ok, Mario, vamos a iniciar con el primer reto, ¿cuál el primer es? El reto es poste, a poste. ver quién es el poste A ver, vamos, dale, Lionel, yo confío fusilada, en ti dale. eres dale, dale, buen jugador, puedes, dale, dale, dale, dale, dale dale. Ah, casi, casi poquito, poquito. otra, Ah, ah, muy abajo relax relax, relax, relax, concéntrate Tranquilo, tienes tiempo ah, oh, eh. Fíjense que yo siento que voy a ser el peorcito Porque la neta casi nunca juego <risa> Ni siquiera voy a llegar a media portería Ahora sí va el disque experto Ah, yo no El nah, jugador nah, de nah, Chivas nah, tampoco, nah, No, es la del mejor equipo, pero no, tampoco la del mejor equipo, lo debes de representar muy bien, ¿eh, Mario? Vamos a ver Vamos a ver <risa> Tienes que representarlo Primera oportunidad, ¿eh? Ah, oh. <risa> primera, muy bien, primera. bravo, aplausos, aplausos. Bueno, pues ahorita voy ganando, eh. Va ganando, Mario. Ah, oh, Casi corto, le das al perro. Dale, dale, dale, dale. Ah, uh, muy arriba. Ah, muy arriba. Voy yo. Voy yo. Sigue tu turno, ¿no? más que Mario hay que esperar este a que pase el perro y los niños, porque claro, si no les no va entiendo. a dar un pum, un pelotazo. <risa> Te uh, dije, güey, soy malo. Pégale, soy metale. malo. Pégale con esto, Paul. Con esto. Oh. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, Paul. Ah, güey, casi. Fue intento bueno, fue. Hasta ahorita voy ganando yo. Pinche Hasta Mario. Hasta ahorita voy ganando yo. Pinche Mario, es trampa. No, trampa. ¿por <ríe> Porque tienes más años entrenando. <ríe> ah, Hasta ahorita voy ganando yo, Paul. ¿Va ganando? Llevo un... uno de diferencia. Sí. Ah, uno de diferencia. Uno, cero bueno. y cero. Uno, cero Siguiente cero. reto va a ser Volea, ¿Pero con portero o sin portero. Con portero. Con portero? con portero. Bolea es esto. te doy cuenta que tienes que darte la vuelta. ¡Pum! ti oh, oh, no. la tienes que meter. ¿Ya ves? Así ah, mero. Ya vale. Sí. Ese fue el ejemplo. Ahora sí, Paul va a iniciar Lionel porque fue el que ganador. Va a empezar el ganador. Fue el ganador, el... <rugio> el ganador pero pues, de, fue el, el, el chicha pues. Ajá, el chin ¿qué ¿Qué pues. Vamos a empezar va, Lionel. Oh, yo soy el portero, a, a ver si siento. Oh, oh, oh, oh. ¡Ojalá! Oh, Golazo. No me quiero ensuciar. No se quiere ensuciar. Pretexto. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vamos, vamos, oh, vamos. Aquí, vamos, portero. Vamos. ¡Ah! Oh, muy arriba. No, salió. Lo bueno que llevas una ventaja. Ya van empatados. Aquí puede ser el desempate, Lionel. Tercera ah, oportunidad. Ajá, Exacto. Es bueno, oportunidad se lleva una. y Última. Dale, dale, dale. Dale. Dale. Aquí, portero, fírmala, portero. Aquí estoy. Fírmala, Ah, oh, salió. Estuvo muy bien, Lionel. Ahí está. Mil respetos, ah, que te las va a tapar todas Mario Yo sigo eh, Ajá. vamos a ver si es cierto. Vamos, vamos, vamos, dale, dale, dale Si, sí, se puede, oh no, empezaste más. Oh. <risa> adiós ¿Qué? verdad Leonel, adiós ¿Qué todavía falta? me faltan dos, todavía <risa> me faltan dos Bueno, sí es cierto, aún le faltan dos oportunidades Dale, con el que tú quieras Mario no, se fue. Ah, ya. Se repite. ¿no? Sí, repite, sí repetición, repetición. Me dio oportunidad, eh. Me dio oportunidad, lionel Es buen portero. Dos. Uno. Oh. Oh. Adiós. Ahí déjala, ahí déjala. Ahorita vamos por ella. Sí, ahorita vamos por ella. Oh. Oh, oh. Muy lejos, ¿verdad, Leonel? Oh. Fútbol americano, güey. Fútbol americano, güey. Yo pienso que sí la harían fútbol americano, Mario. Si la vuelan muy alto. Tristemente sigo yo. ¿Qué portero se va a poner? Mario, tú, yo. Yo digo que yo. tú? Va, va, va. Mi Ótame. turno. El malo, el que nunca ha jugado fútbol. ¿Te da chance Paul que la deje botar en el piso? Una una. Sí, dale, dale, Es que miren. Tío, mira. Oh, soy malo. Te vamos a dar una oportunidad para que lo hagas. No importa que te votes porque sabemos, comprendemos que tú eres malo. Así. <risa> Soy muy malo, güey Dale Dale, dale No, mames No, este Mejor era, Paul se la voy a aventar, exacto Ajá. Ah, bueno Y agarrala de volea Dos, tres, volea No, mames, ah, no paul. No, güey Así no ¿Qué <risa> pasa eso, güey? No. De nuevo, de no, nuevo No, mames repetición, Vamos a durar dos horas repetición. aquí, Paul Bótala, déjala que bote ¡Ah! Oh paulo ¿qué? soy muy malo mario, desde el principio les dije, soy dos pies izquierdos pues, para el fútbol dale, dale, dale, una adiós ah. adiós ya vi que paul no se le da nada al fútbol Va al último no, Dios mío, pa no, no, para afuera, Ahora sí fue error, definitivamente. Ni modo. Siguiente reto, Paul, va a ser el reto del aro. Lo que tienen ¿Eh? que hacer es meter esos balones a este aro. A ese pequeño arito que ven ahí, Mario. Sabes este es difícil, aro. ¿eh? Vamos a ver si es cierto que tenemos puntería. Y pues va a iniciar. Con mi, el experto. Mi, mi chavo. Ajá, ah, exacto. <risa> Vamos, es, es con el que estás va compitiendo, vaya. Es mi competidor no. ahora. Vamos a empezar, eh, Paul. Dale. Oh. Cerca, cerca la bala, cerca. Cerca, cerca. Dale, dale, dale. Oh. Oh. Cerca de nuevo Ay, caray, la bala. Cerca. cerca, eh. Tira bien, Mario. Hasta ahorita. La, la práctica no se pierde. ni mi competencia. La eseo. La... Oh. Un oh. poquito más. Bien. Ahora sí sigues, Mario. Hasta ahorita, Leonela, ¿verdad? Te ha dado competencia, sí, la da, neta sí. sí. Como que la esencia no se pierde de todos modos después de los años. <risa> ya tenía como 10 como años que no jugaba. Ah, a sí, Lionel sí. también. Ahí se dan, ah, todo pensé, todo. Pensé, ayer jugó. No, pues. ya, no es <risa> cierto. A ver, vamos a empezar. ¡Tú dale! Adiós pelota. <risa> oh, <risa> muy, muy, muy, muy abajo. Muy abajo. No, ¿eh? Apúntale bien oh, casi, casi Yo vamos empate. Los... empate. Es tu turno, vamos a, me a lucirme ¿Tú qué me, piensas ahora? Que es de la nota. ¿Crees que lo, lo falle o no? O lo tiene. Ah, a lo mejor latino. Tiene, Nos, much... tiene mucha fe en ti, mi primo, Tiene buena fe, es buen primo, ya ven. Oh, uh, fíjate, y pasó más cerca que yo, eh. <risa> <risa> ah, Ay, Paul. No es que Dale, dale, matinando. dale. Oh, Ay, Paul, definitivamente Paul queda eliminado Quieres y solamente vamos a hacer desempate tuyo. y yo Desempate, Leonel y Mario ¿Pero sí, qué es? quieres de desempate? ¿Qué quieres? Tiros de fuera del área, uno y uno ah. Tres y tres tiros O oh, Pero con porteros, sería sí, chido pues, o sea, ah. Yo me pongo de portero, tú tiras tres y yo me pongo de portero Ok, ahí vamos Está a darle bueno. entonces Así que vamos al siguiente reto que es improvisado Es el desempate <risa> El desempate, exacto ¿Con qué se va a definir la final? Con un piedra, papel o tijera, a ver okay. quién es primero Me parece muy bien, así que vamos con piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera, te gané Así que vamos, dale, dale, dale Oh, <risa> <ya> la <di. risa> ah, la Ah, estoy dando medio, ¿no? Ahí. Ah, sin moverse. Va el desempate, desempate, Lionel tiene que cuajarlo. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Ajá, ahora sí llegó la hora de la verdad, Lionel. Tienes oh. que tirar muy bien, güey. Oh. Tienes oh. que oh. dar el buen <risa> desempate. <risa> oh, oh. confío Aquí. Confío en ti. Confío en ti. Ah, oh, se fue. Me tiene miedo me, tiene miedo, me tiene miedo, Constantación, Constantación. me tiene miedo, me tiene miedo. ¡Qué pasó! <risa> Y el campeón bueno, Él sabía esa Es lo bueno que representó a las chivas ¿no? <risa> Es lo único bueno <risa> Y pues bien Mario, ahora sí ya terminamos El reto de todos los goles ¿Y quién de todos Ganó, los pobre, ¿quién ganó? Mario ah, Le vas a tener que invitar <risa> no, a Coca-Cola no, no, <risa> no, La verdad, fíjate que sí me hizo competencia ¿eh? A pesar sí, de que yo bueno. tenía tiempo que no jugaba Sí, se me hizo así No se pierda la esencia, lo bien aprendido jamás se olvida Y pues bueno, pobre, espero les haya gustado este video Fue algo nuevo para Ajá, el canal, de fútbol Y pues Mario, esperemos, dejen su like Suscríbanse, activen la campanita Y vayan a seguirnos a las cosas entonces, ah, que van a aparecer exacto, por ahí y, y sí. también en las descripciones estarán apareciendo las demás por ejemplo de Leonel y Mario vayan a seguirnos a Facebook porque ya queremos llegar a 10 mil por favor vayan a apoyarnos y compartan, Ajá, compartan, compartan compartan compartan y comenten y pues nos vemos hasta el siguiente video Gidney, hasta la próxima esperemos que haya gustado y